todos bienvenidos al canal bienvenidos a war thunder esta vez nuevo vídeo dominación en río de cenizas esta vez tanques alemanes con un br de 6.7 es justo el tiger arranca jpz y vamos a aprovecharlo bueno qué decir de jpz 4.5 este sirvió de base para el futuro rack lanzamisiles tanto en su versión primera como en la versión segunda en un principio lo tenemos aquí con cazacarros con un cañón con una buena penetración, cargas y tiene muy poco lindaje poquísimo escaso pero si algo me gusta a mí de este cazacarros es que el motor es muy silencioso muy muy silencioso es muy buen cazacarros para sorprender, para campear, como solemos decir y se oye muy poco evidentemente no tenemos movida en la torreta, eso es muy escaso, pero si te colocas en un buen sitio y vigilas y pones las orejas si oyes bien es muy buen carro, es para lo que está hecho yo, como en algunos vídeos suelo comentar, suelo decir, eh, también, vamos a ver, los escenarios, cada uno eh, exigen, o por lo menos, mm, depende de qué tipo de carro, mm, hay escenarios en los que, no sé, llanuras abiertas, que un buen carro blindado, te puede ser, venga, oigo un motor por ahí, motor tanque ruso, ah, oh, ahí estás, es, ni me ha oído, Venga, pues mira, vamos a aprovechar la ventaja, venga, IS6. Es es. Venga, carga hueca, con el lateral. Era una presa fácil. Eso es una de las principales ventajas que tiene este. Ahora, si algo en el que me ha visto, pues evidentemente ya saben que estoy aquí. Y no ha tomado zona? La zona vale, la B es nuestra, la C no se acerca de nadie. Hombre, por ahí. Ahí se ve algo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, he visto. A un coleguilla, ¿quién es? Vaya, carro americano. Venga, lo marco. Me asumo un poco. Al 400, está bien. Por ahí. Vale, le he hecho pupita. Pero en el frontal de estos carros ya tienes que ser muy preciso. Bueno, he fallado. Ahí está. Lo que no voy a hacer es agredir otra vez. Sabe que estoy aquí. Alguien le ha disparado. Creo que no sabe ni de dónde le ha venido el tiro. Vamos a mantener esa intriga. Venga otro motor ruso también. Puede ser el mismo que he liquidado antes, que venga con un tanque a buscarme, suele pasar. Aquí no le ha ocurrido. Cuando te han liquidado o te han destrozado, suele ir al mismo sitio buscando a ese que te liquidó. Es un gran error. Yo lo he cometido muchas veces. Venga, vamos a ver si está por aquí abajo hay que aprovechar todas las ramitas y rocas y sitios donde te puedes camuflar por aquí no veo nada hace esta tomada no sé por quién pero hace esta tomada evidentemente es un carro pesado ahí lo marca, el compañero que está ahí arriba parece ser ese que es el que lo está marcando el disparo por ahí pues no está muy lejos, pero sigue yendo el motor ruso ahí, ahí, ahí arriba hay algo más tanques medios allá abajo tanque pesado en C vaya, ese ha asomado por ahí, ahí está, ese, ese ha asomado por ahí no sé cómo no me ha visto, la verdad es que ha sido una pequeña imprudencia, además estaba de lateral ¿Será este el que oigo? La ametralladora, lo marco. No voy a ser tonto de dispararle al palo. Ah, ahí está. Al palo de una ametralladora. Solo, solo, lo, único que haría solo era, lo único que haría era lo único que haría delatar mi posición. Venga, este no me ha visto. Y sigue vivo, Bueno, si nos podemos aproximar lentamente, pues el mismo camino que el IS-6 va a llevar. Un IS-2. Venga ahí, esa carga hueca es muy efectiva, venga 2 pues, eh, posiblemente no era el mismo venga, ahí se mueve otro por ahí abajo a ver si asoma por ahí, baja por la cuesta ¡hombre! un IS-2 venga, ya van tres. para esto es perfecto este cazacarros llevan tres disparos, mi posición, si no no se han dado cuenta, pues muy mal, porque ya tres disparos desde aquí, me encanta bastante, el enemigo ha tomado la iniciativa, vale vale, un carro, pero debe ser justo ese compañero, ese carro pesado que aparece por detrás de mí. Y por aquí Nada. Ese tanque americano no lo he vuelto a ver. Ojo, que puede estar por ahí. Hombre, es mi compañero, un querido tiger. llega tarde de la fiesta, pero bueno, siempre estás a tiempo de, de pillar algo. Pero, eso que sido. Mi compañero dispara. Hay alguien por ahí. Y ahí abajo también. Están marcando justo. Debe ser ese ese es el tanque medio, ese americano que hemos visto antes, debe de ser ese ahí está, justo mi compañero está marcando a uno que tenemos ahí delante Venga, el que está aquí en C, ese carro medio no lo he vuelto a ver tu vigila la delantera, que yo vigilo este lateral y como aparezco me va a freír esa rama que ha caído al loro. Venga, humo, humo, ahí sigue habiéndose ese enemigo sigue estando ahí y desde luego mi compañero no lo ha batido. se sigue oyendo, sigue tirando humo pues yo aquí no sé lo que estoy haciendo. Venga. Vamos a, lo, vamos a hacer algo más útil. Vamos a intentar tomarse Estamos Pero. Del este compañero que está allá arriba. Bueno, vamos a intentar meternos aquí abajo. Y a ver si le podemos sorprender. O por lo menos veo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No lo veo. No lo veo. Ahí le dispara está bastante escondido ahí atrás pues ese es el que ha caído, ahí está, ha caído, bueno mi compañero Tiger parece que parece que bueno, están tomando C, Quién no hay en C, quién hay en C bueno, desde aquí no veo nada con los arbolitos tanque medio justo ahí y en C, ahí veo algo pero eso no se mueve Tengo que asegurarme si es un cadáver o si no <risas> es un objetivo. Sería estúpido disparar a un cadáver y delatar tu posición. No me puedo permitir esos grupos con ese tanque tan blandito. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Siempre deberéis saber que jugáis cuáles son las ventajas, los pros, las ventajas, las carencias es con el vehículo con el que estáis jugando, es importante bueno, C está tomada, el que ha tomado C no asoma la nariz y ahora ahí se ve disparo ahí está, tanque medio, si pues sí son dos que son dos, el tanque medio, ¡Oh! a ver, me ha parecido algo por ahí ahí arriba, bueno, mi compañero ha caído, me acabo de dar cuenta de ello, mi compañero el set tiger ha caído, lo que significa que me pueden flanquear por ahí arriba, aquí no estoy muy seguro, bueno, estoy más solo que la una, pues ahora no sé qué hacer, es ir a por C, bajar, esperarme, a ver, que ocurre trabajo en equipo bueno, no paro de oír motores pero no sé por dónde está ahí está tanque medio en C está ahí pero es que estos árboles no me dejan ver bueno en C aparte hay una pequeña depresión en el terreno ah ese Oswin y se acerca a C. Venga, eso es un bombardero un picado. Venga, vamos a intentar echarle una mano a este por si no, hay alguien... que. eso es el tanque de que era. El que vi antes. Sí, es esto. Venga, ha sido destruido por un avión, casi seguro. Ojo, ahí arriba ese alto. Venga, vamos rapidito. Vamos está tomando C mi compañero, bueno voy a intentar cubrirles desde aquí por aquí pueden subir en cualquier momento y por aquí también es un lugar justo de la salida del respawn de ellos, justo ahí enfrente a ver, a ver, a ver. no veo nada, no significa que en cualquier momento puede aparecer cualquiera mi compañero dispara, Venga. vaya cayó es una bomba vamos a intentar tomar C bueno, la jugamos ya, para que estamos aquí, pues para eso venga, este es el momento que... no, o oh, no hay nadie o no me han visto, venga, tomando C vamos a tomar C, venga, aquí en B es buen sitio para disparar el fue de artillería. Venga, ya saben que estoy tomando C. Venga, si aparece un propio por aquí, lo tengo a 400 aproximadamente, con mi telémetro Estoy tomando C. Bueno, zona capturada, la la perfecto. Venga, vamos a pirarnos de aquí lo antes posible. Ahí está. ¿Quién me ha dado? Que que no me han destrozado con este tanque. Venga, otro más, extintores. Venga. Habéis algún compañero. Venga, ese cazacarros. ¿De dónde viene ese, ¿De dónde viene ese disparo? Y ahí, justo ahí. La uno, Vamos. 37 segundos, 36, 35, 24, 33, Venga. ¡Ah! ¡Madre mía! El motor me ha salvado. Venga, perfecto, mi compañero. Venga, dale, dale caña a ese. Bien, yo no sé cómo no me ha destrozado este tío. Si es que prácticamente estoy a su merced. Y más este tanque que no tiene prácticamente nada. Venga, seguro que me matará al final. Venga. Bien, perfecto. No, gracias, gracias tú. Perfecto. Vámonos antes de que aparezca otro. 2-1-0. Venga, arranca. Me he salvado de milagro. Buah. Misión cumplida. Nos, es extrañísimo que no me haya destrozado. Qué suerte he tenido al final. Pues ha sido el motor, lo que me ha salvado y el primer proyectil ha sido un rebote en el lateral. Si me llega a cogerte lleno, me revienta. Porque ya digo, el, ya el JPZ, es que no tiene lindaje ninguno. Bueno. Sexto. 27.340. Muy bien. Tres objetivos. Y la zona capturada. Bien, y hemos completado los filtros para el JPZ45, pues he tenido mucha suerte al final, porque en la mayoría de los casos que te pillen justo como me han pillado al salir de la zona C, prácticamente es que te destruyen. Bueno, he tenido suerte, no era un buen tirador, o quizás ya estaba bastante... No sé, expuesto con el compañero que le estaba disparando. A lo mejor ya no podía sacar más tanque o me he disparado pues, con lo poco que me podía ver. Bueno, ha sido suerte. Bueno, el JPZ, en verdad, eh, lo dicho, es un cazacarros bastante ligeros. Ligerísimo, ventajas que tiene, pues muy silencioso, buena penetración de blindaje, buenos proyectiles. Convenientes. Caso lindaje que tiene y claro, evidentemente hace un caza, a un cazacarros pues no tiene el giro de torreta y por lo demás... La verdad es que para mí tiene más ventajas que inconvenientes. Hay que saber usarlo y en qué tipo de escenarios. Te la puedes jugar como yo me la he jugado hoy en C. Mala idea con un cazacarros así, pero bueno, me ha salido bien. Aunque se podía... No lo podía decir mejor porque, en fin, he sido emboscado incluso al final. ...pero ese tirador pues nada, rebote el primer proyectil, los demás en el motor... ...y eso es lo que me ha salvado... ...bueno pues nada, esto ha sido todo, río de cenizas... Ese ...es uno de los escenarios que más me gustan jugar... ...y es uno de los que la verdad, más victorias consigo... ...me gusta bastante, sobre todo partiendo desde el lado izquierdo... ...yo siempre recomiendo mejor ir a C, si partes desde el lado izquierdo... ...si partes desde el lado derecho suele ir o a P o incluso a una rápida captura y nada más, simplemente eso. Espero que os haya gustado la partida, espero que os guste mis recomendaciones, cualquier consejo por vuestra parte, también es bienvenido. Toda experiencia para este tipo de escenarios o comentarios sobre los tanques que uséis, pues me parece perfecto. Sin más me despido y espero que os haya gustado el vídeo. acordaros de suscribiros al canal, darle a la campanita para los avisos, muchos likes y enlace en la descripción para el escuadrón y para los que os apuntéis, ahí abajo lo tenéis. Vaya. Bueno, esto ha sido todo, un saludo, chao, hasta el próximo.